339 grados en la casa perros. So. Sigo prendido con mucha flama la calle me preguntan cómo te llamas, hola me llamo José Inda the music script, les canto con paz de coraza para que fumen a gusto mostaza para toda la raza de Miramar, lugar natal de este chaval, para la banda que me voy a topar eh, Estilo divertido digo con ánimo activo sobrevivo los haters, no necesito los verdes para cantarte Porque este es mi hobby, entiendes? Esto es verdadero como cuando saco el brillo, estilo perrillo y aliento a mota, mi lengua se afloja y avienta notas, mi estilo es diferente que no lo notas, no se sientan en esto los marriatotas. el mundo está lleno de muchas bocas, yo te aseguro que tomas con muro seguro, lo juro que el camino es duro, no sueño el futuro, lo estoy construyendo como muchos otros que están oyendo, hoy no ¡Gracias! Desde mi casa, soy un rapero que sobrepasa el estilo normal que por ahí te pasa. Un loco que fuma mostaza, que agarra el micro y lo despedaza. Disparo vocales con como bazooka. Este es un café, yo soy el azúcar. Este es un café, yo soy el azúcar. aprendí